Señores, pasamos a otro tema, gracias a Dios, pasamos a otro tema. Y es el nuevo juguete del Alfa, el jefe. No se molesten, señores, pero mira, el Alfa, el artista urbano, criollo, el Alfa, se ha caracterizado por mostrar sus lujos en las redes sociales. Y ayer lunes, el intérprete de 4K compartió una serie de fotografías en un dealer de Miami montado en un Bugatti, eso no lo dice todo el mundo eso es lo que uno sabe eh, pronunciar la cosa ¿qué tiene? Un Bugatti un lujoso carro un lujoso carro y costoso deportivo el auto en cuestión que el urbano dijo que compró es un Bugatti Chiron Sport lo pueden grabar para ¿eh? eso no lo dice todo el mundo y según una página especializada en vehículos como Diario Motor este ronda en 2.4 millones de euros más de 100 millones de pesos dominicanos, las redes sociales están encendidas. Sí, pero la matrícula dice que 2015. Aunque <risa> muchos la felicitan por su logro, otros poseen la duda de su adquisición. El tonero colombiano Jay Vibin comentó en la cuenta de Instagram del devocero criollo, "Están de moda Pai debido a que varios artistas ya lo tienen." El exponente lo, los exponentes criollos y boricuas, entre ellos Lennox, Tito El Bambino, Nio García, Químico, ultra Mega, Papá Tarima, Chelo Cha, <risa> lo felicitaron a, <risa> el Alfa, hey, el jefe. Con la también. o sea que oh. nosotros tenemos una amistad con el Alfa, que, que la gente no lo cree, tú entiendes, pero él, el tipo él fue allá. pobre como nosotros lo somos también. El nuevo auto del animal de Best, la bestia, escúcheme lo de Mayor, los que están por aquí, que son de Mayor. No, aquí aquí Sin de duda es uno yo, de los modelos más caros hasta la fecha, de la marca francesa que ha dado que hablar últimamente con un posible nuevo modelo. Aunque dijo que es el primer quisquillado en adquirir uno, el jugador y lanzador de Grandes Ligas, Carlos Martínez hace cinco semanas presentó el suyo. Carlos Martínez presentó el suyo. Yo lo dice, que creo dice, que hay muchísima gente que lo ha tenido ya, para que uno vive en esa farándula barata que se vive barata, aquí. No, no, barata no es la barata eh, me refiero. Eh, barata no la... A la foto y al desayuno y a toda la porquería que hacen en su vida, eh, tienen que sacarle. Tiene para no, tú... no tiene, ajá. Eso es lo que no digo. Lo lo pasa que que no, de no, no, no. Nosotros queridos. felicitamos al Alfa porque ha despegado muy bien ¿eh? y está en suelo extranjero. El Alfa es respetado como un artista en el mundo entero. ¿eh? En Tokio, Japón, están... Bailando. Eh, claro. Can... Las, ajá. Lo que pasa es que a hay, veces, a veces lo, lo, lo humilde perjudica en ocasiones. Sí, pero te voy a decir algo también, porque no vamos ¿Eh? a coger tampoco eh, por un carrito viejo, que de vaina, no, no, no. Hay gente que especifica su dinero en otras cosas. Entonces, no necesariamente porque yo ando en un carrito de eso, de que tiene la alfa. Eh, no, no, no. Hay Ay. gente que da su dinero. Hay gente que su lujo no es vehículo. Hay gente que vota más cuarto en un reloj como Papi Juan, que, no, que no, yo en un carro, entonces. Hay gente que tiene diferentes lujos. ¿Me entiendes? Es más, yo conozco gente que ha da dado dos millones de dólares por un caballo en eh, ah, ah, sí, yo quisiera ver el caballo, sí. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene diferentes mm. hobbies, señores. Claro, claro. Hay claro. millonarios bueno. que andan picando en, en una loma, subiendo. Sí, Uy, y hay otros que, no otro que prefieren ver televisión en su casa en chancleta. Y así es la vida. Eso así, pero, pero es un logro de este muchacho. Ha de despegado. Claro, ha despegado, ha despegado el alfa. ¿Tú entiendes? Y eso. Eh, es no, que está bien, un tipo que educado. Bien, eh, bien. Se ha educado totalmente. ¿Tú entiendes? Como estos locos viejos tirando pata voladora. ¿Tú entiendes? No, ahí está educado, lo humildad, está puesto para lo de... Se mudó para Miami, que le ha ido Eso muy bien. lo mejor que él pudo hacer, porque había tío aquí y ya lo habían atracado. ¿Tú entiendes? Claro, ahí está, papi yo Juan. Me alegro que se fuera para Miami, porque aquí lo habían atracado fácilmente. Ya, no. Es. es que usted tiene que eh, colar. Ya no cuando usted entiendo. va cogiendo, no ve que a los zancochos que me invitan a mí hay que echarle el antes, No, antes yo lo cogía de pollo y de todo. Ahora, ahora tiene que variarme la cosa. Y va, claro. Y si no sale el pedazo de chulete entero. Claro, entero, no, claro. No vamos. No, espérate, Villalona, pues te ya que llevar esta tipo a este mana ya, allá. allá. <risa> Señores.